Ok, y continuamos con este maravilloso Sol. Hola, mi nombre es Paola Dávila y yo voy a ser la moderadora de esta charla. Maemo Leste Post Market Oz junto a Leonardo Gómez, quien nos acompaña desde Cuenca y es parte de Python Ecuador. Él nos va a presentar a los sistemas operativos, su historia, su funcionamiento en un dispositivo móvil y nos dará una, una invitación más bien a colaborar con este proyecto. Esta va a ser una experiencia visual que es muy prometedora, pero antes vamos a conocer un poquito a Leonardo quien es desarrollador web de Cuenca y le agrada buscar proyectos poco conocidos de open source para investigarlos. Bienvenido, Leonardo. Adelante, te escuchamos. Buenos días, ¿me escuchan ya? Ya, buenos días, eh, lo le, que les voy a comunicar es sobre el, los dos sistemas operativos que están ahorita, eh, en, son de open source, eh, la temática que yo he dividido es una presentación, eh, por qué los sistemas libres, UBOT, eh, Ofono, MyMoleste y PostmarketOS, eh, me, en la presentación mi nombre es Leonardo Gómez. Eh, mi correo electrónico es gomesgleonardobe, y mi usuario es arroba eh, Empezamos con UBoot. UBoot es un bootloader o un gestor de arranque que se utiliza en dispositivos embebidos para utilizar las gestiones de arranque. ¿Esto sería más o menos como si que fuera el grupo para dispositivos móviles? Eh, lleva este logito eh, Por, por un, un submarino Este es el Este es el u Funcionando en un dispositivo Un Nokia N900 Ya eh, También eh, Proyectos Ofono Ofono es un framework que nos nos Proporciona, por interconectar conectar Dispositivos de, de, de, de Telefonía móvil por ejemplo, se puede enviar los comandos de AT de comunicación. Yeah. Eh, ¿Cómo nació Ufono? Ufono nace de Nokia e Intel, más o menos desde una... Eh, hicieron un, un, un tipo de convenio y nace desde el 2008, me parece. Ofono es el desarrollado por Intel y Nokia, nos sirve para comunicaciones UMTS y GPRS. Se divide en dos partes, que tiene un API para comunicarse a nivel de hardware y el otro el API para poder desarrollar las aplicaciones eh, la intercomunicación es el, a través del DevBoost, que es el D BUS, es el sistema de comunicación entre procesos viene del, in, del inglés IPC y, PC, y el, la llamada de procedimientos remotos RPC para aplicaciones de software este es más o menos la estructura de UFONO eh, ¿Qué es lo que nos, pues, nos los que nos funciona Fono? o Fono es lo que nos el framework con el que el teléfono se, se realiza, por ejemplo, la conexión para adquirir la, adquirir la, la conexión ya sea la, a la red a, cuando, o la conexión de los datos cuando nosotros recibimos de las configuraciones de la pn y eso. ¿Por qué cambiar? Existe, sabemos que hay varios sistemas operativos eh, y opciones, ahorita las que más resaltan son Android, Android e iOS antes, eh, años atrás existía Symbian, que era de Nokia también era uno de los, hasta el 2010 más o menos fue uno de los, el sistema operativo que tenía casi el 40% de, de mercado de la cota global hasta que apareció eh, HT, HTC con Android y se llevó ya ahorita, como sabemos todos, Android y IOS son los, que, los dos que tienen la mayor cuota de mercado Ya, yeah. eh, entre otras opciones está tyson tyson nace de Limo, que es de Linux Mobile eh, Cuando se separaron eh, Linux, eh, Linux con Nokia estuvieron haciendo posterior de, de otro sistema que se llamó Maemo Migo, se separaron entonces eh, Samsung se quedó con esto y desde ahí nació Tizen Sailfish, Sailfish es otro sistema operativo que fue funcionado eh, fue creado por los ex trabajadores de Nokia que trabajaron en Maemo y Migo eh, bajo una compañía que se llama Yula LineageOS, LineageOS es otro sistema operativo que evoluciona de Cyanogen Mode eh, del es como más o menos un Android libre de Bloodware de Google, y el AOSP que es el Android Open Source Project que es un Android puro que trata de liberarse todo de lo que es de Google Ya, Maemo eh, Maemo nace como la plataforma de software de, de, para, para, no, de, por Nokia el sistema se basa en en la distribución GNU, eh, Linux, Debian y consta de del sistema, el, el sistema para desarrollar eh, para Maemo, todo se desarrolla en C++ ya, yeah. esto es más o menos un wallpaper de Maemo ya, yeah. Hildon. Hildon, es el el framework principal que se utilizaba para para desarrollar para sistemas operativos de teléfonos móviles así como eso les decía Symbian, Symbian fue un un sistema operativo de, que ya Nokia le descontinuó más o menos por el 2011 Que eran los teléfonos inteligentes ya, Los componentes de, de Hildon son El Application Manager, que es un gestor gráfico Que se utiliza las herramientas de gestión eh, Para APT, es más o menos por ejemplo Si es que fuera para, para PC, como si utilizáramos Synaptic o algo así el control panel es donde se puede configurar todo lo que es el usuario, las configuraciones del teléfono, redes y eh, configuraciones de la pantalla, todo y eso. El desktop es para todo lo que podemos configurar del personal, del usuario, las aplicaciones, el volumen, el brillo de la pantalla el, el, el library que es la herramienta de desarrollo que se basa en gtk plus y eso como decía el lenguaje de programación es C++ ya. aquí tenemos el hildon, este es el, el que les decía el, el UI y acá tenemos el hildon lo que es eh, el desktop de donde se pueden ver los iconos de los diferentes aplicaciones que se usaban ese sistema operativo, ya la evolución ¿Cómo nace eh, la primera versión de Maemo? es Mistral Maemo 2 con un dispositivo que nació eh, el primer dispositivo de Nokia fue el Nokia N770 era un, una de las primeras tablets con 128 mb de RAM luego viene OS 2008 es Chinook o oh Diablo este es con otros dos sistemas, eh, dos dispositivos pues con el Nokia N800 y el Nokia N810 son dos dispositivos como los primeros. Tablet. La ventaja es que estos dispositivos eran, eran como les decía, se, podía, se les podía utilizar en Google Adler, Y estos dispositivos, mediante un proyecto que ya desapareció, se llamaba Android, se podían instalar las primeras versiones de Android, que era el Android 1.6 y Android 2.2. Maemo no 5 FreeMantle, que es el más o menos por el 2009 es El dispositivo que lanzaron con este, con este sistema partido era el Nokia N900. Eh, Migo Harman, este fue ya cuando Steven Elop se hizo cero. Eh, fue un, ellos tenían una alianza con Intel para realizar eh, dispositivos que fueron el Nokia N9 y el Nokia N950. Y ya después fueron descontinuados y ahora MyMoleste que fue tomado por otros dos de eh, una comunidad y le están dando continuación al, al sistema operativo ya eh, a continuación les voy a hablar de lo que es MyMoleste MyMoleste se basa en, de, en DevonViewer es lo que les decía es una distribución enteramente basada en Linux se basa en el que principal de Linux no depende de ningún vendor es mediante eh, sí, mantenido por la, la comunidad el CCCU era el same sameless, sameless software update que liberaba Nokia pero cuando Nokia ya abandonó todos los proyectos se pasó a llamar CCCU, que es community sameless software update ya yeah. eh, lo que eso eh, tiene varias eh, varias apps basadas en lo que es principios de FOS y lo que decía compatible con GKT, GTK GTK ya yeah. El estado actual de, de Maemo Leste, como les comunicaba, es están porteando todo de lo que fue de la. de la. de Maemo 5, de Firmantle, que ahorita todavía tiene el todo lo que es foros y desarrollo. Está activo, pero ya por la comunidad, en tal que Maemo.org. Los estados es en alfa, está el USB host, lo que también sería el USB OTG, el teclado virtual, el wireless y el audio. Ya, lo que está en, work, en trabajo es el ofono, como ya les indiqué, es todo lo que nos sirve para capacidad del teléfono, ya sea para mandar SMS, llamadas, los sensores, ya que sería el sensor de proximidad, eh, cámaras y demás. El browser... El, lo que se está porteando es el CCCU eh, las, lo que les decía eran las actualizaciones liberadas por la comunidad una vez que Nokia abandonó el proyecto más o menos por el 2011, eh, se liberaron dos CCCU, los patches los kernel patches y los drivers de, distintos, de los distintos dispositivos de, del teléfono Yeah. Eh, esta es la dirección que se puede el este punto status se puede, liber, eh, se puede revisar el estado de compatibilidad de los dispositivos ya yeah. la instalación eh, en sí la, la instalación de los dispositivos no es una instalación física sino eh, mediante el bootloader lo que hacemos nosotros es restaurar una imagen del dispositivo a una micro sd ya sea desde Windows, podemos hacerle con el Win 32 de imagen o el Balena Etcher. En Linux usando DD y identificamos ya sea el dispositivo SDA, en eh, la micro cd, restauramos todo el contenido y se puede probar el sistema operativo. En Mac utilizando Disútil, eh, con el DIXN, listamos los, el, el, la micro cd y restauramos. Ya. Los dispositivos compatibles eh, son ahorita el Nokia N900, porque se decía, eh, viene desde el Maemo 5, que es Fremantle. lo que le funciona es el Wi-Fi, la batería, el Toy Screen, el teclado, el USB, el audio, el, lo que es 3G y conexión o fono, eh, no funciona, eh, no tiene interfaz gráfica, sino todo sería mediante comandos y el SMS, otro dispositivo, otro dispositivo compatible es un celular ya un poco antiguo es el motorola droid 4 que funciona el wifi, la batería, el touchscreen, el teclado, el usb, el audio el 3g y los mensajes también, eh, el, esta ventaja de este dispositivo es que tiene más memoria ram que no tiene 900 y está más, de, más avanzado el proyecto en este dispositivo que en el otro, ya funcionan ya las llamadas, inclusive hay un video que se puede emular ya, se puede jugar juegos de Playstation 1 en el Droid Motorola Droid 4. Ya, este es un video de cómo es la, cómo está funcionando el, lo que les decía, esto sería el, el Hilton de aplicaciones móviles, eso es tal cual una, una una distribución Linux se puede agregar los repositorios tiene y funciona igual con un sudo apt update upgrade es en sí un Debian mismo este sistema operativo ya, el otro sistema que les puedo les iba a comunicar es PostmarketOS este sistema en este sistema tiene una ventaja sobre el Maemoleste. en principio fueron dos dispositivos compatibles, ahora están sobre los 215 dispositivos compatibles. Ya se en basa también en el modelo FOSS, que es open source. Ya. Este este sistema operativo tiene dos formas de instalaciones, igual que Maemoleste, y se puede bajar las las imágenes y instalarle en la micro sd y bootear hay otra hay otra forma que se llama mediante pm bootstrap lo que se hace es bajarse directamente el, el código al dispositivo y compilar toma un poco más de tiempo pero funciona ya yeah. es la misma forma de la instalación como les decía en windows eh, tiene eh, que se puede restaurar la imagen Mediante Win32 Imager o Valena Etcher. Eh, en, en Linux usando DD, se puede restaurar los contenidos de la microSD, y mediante Mac eh, utilizando DixDN. Los dispositivos. Eh, aquí en el wiki se puede vivir los dispositivos compatibles. Eh, ese es corriendo el sistema el sistema corriendo en un nexus 5 ya, la ventaja de postmarket OS sobre MyMoleste es que por ejemplo se puede postmarket OS tiene más, es una distribución linux entonces es como si fuera una distribución de PC los diferentes sabores puede funcionar con KDE Plasma XFE y 3 y también eh, lo que se está enfocando estos pues, eh, más postmarket es al teléfono open source que es PinePhone se puede utilizar con cada plasma es lo que más se está usando y también ofrece eh, compatibilidad con dispositivos eh, perdón con aplicaciones de Android bajo unbox unbox es lo que es una capa de containers que usa LXC containers para ejecutar aplicaciones Android APK ¿Ya? Eh, les voy a compartir un momentito el Este de aquí es un Nokia N900, eh, es el que corre el firmware 5 firmante. Esto, lo, bueno, no sé si se ve, es la, lo del Hilton, es la config, lo que se, es la configuración de los dispositivos. Ahorita lo que está cargando, tiene esto, es unos repositorios, se cargan igualito que una sistema eh, una, igual que como si fuera una distribución Debian. Nada más. Eso sería todo. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, antes de empezar las preguntas, les recordamos que estamos en la plataforma de chat del FliSol. Puedes ingresar por medio de chat.fliSol.es, puedes hacer tus propuestas de charlas e interactuar con la comunidad en la que se llama desconferencias y no hay un límite fijo de tiempo, se pueden desarrollar charlas, paneles o talleres. Y bueno, tenemos dos preguntas. La primera es, en las pruebas, que has hecho con esos sistemas operativos? Qué tanta compatibilidad tienen con las marcas y modelos de celulares más comunes he eh, probado con eh, un teléfono, un Galaxy A3, un Galaxy A5 eh, la línea antigua de Nexus el Nexus 4 el Nexus 5 que fue un Samsung Galaxy Nexus 4 y un LG que fue el Nexus 5, como ahorita Nexus ya no hay sino son los creo que son, no recuerdo Generalmente, lo que se necesita es que el dispositivo esté libre del bootloader y se puede probar. Eso, como digo, no se instala directamente en la, en la MMC, que es la memoria interna del teléfono, sino todo se instala eh, una microSD. Eh, en una micro SD. En compatibilidad, eh, por ejemplo, en, todavía hay problemas en MyMoleste con la, una librería de C, que es SpeechData no funcionan las llamadas eh, la calidad de audio es mala eh, en Postmarket 2 está más avanzado por ejemplo en el Galaxy A3 funciona ya lo que es las llamadas, las cámaras eh, lo que no funciona muy bien es el Touch eh, ¿en qué otros teléfonos? no, eh, en Sony en Sony no, porque los Sony Xperia están ya, esos dispositivos funcionan directamente con el otro sistema operativo que les indiqué antes. Eh, Sailfish, si pueden buscar en Sailfish, ellos ya venden eh, teléfonos del Xperia X10, me parece, ya con el sistema pre preinstalado ya de fábrica. Listo. Y bueno, vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. es ¿Cuál recomendarías para alguien muy exigente con su privacidad? Eh, Postmarked o es, porque es el que más compatibilidad tiene. Eh, se le puede agregar eso, digo, dependiendo de la persona, ya dependiendo a qué entorno esté, eh, más que nada depende si es que viene de Linux, a qué entorno de escritorio esté... Acostumbrado. Por ejemplo, si es que necesita a alguien que ya esté un usuario medio, digamos más avanzado, eh, yo les recomendaría i3, porque es el eh, en sí, no es un no, no tiene un entorno gráfico, sino sólo es un manejador de ventanas, es súper liviano y en privacidad, eh, o sea, ya depende de la persona. Por ejemplo, podría configurarle ya directamente un cliente un OpenVPN, o si necesita puede, funciona tal como una computadora, se puede instalar SSH, eh, inclusive si está acostumbrado a utilizar editores como BIM, NeoBIM, IMAX, funciona todo, eh, lo de la compatibilidad, eso les decía con aplicaciones Android, ya que todos dependemos de WhatsApp, o, o sea, Telegram, hay Anbox, eh, pero eso funciona ya, solo he visto con los teléfonos, los Pinephone, eh, se puede utilizar, utilizar aplicaciones Android. Listo, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, pero fue una maravillosa charla.